en el año 2000 193 países miembros de naciones unidas acordaron ocho objetivos que cumplir para el 2015 llamados los objetivos del milenio si al tenerlo en mis manos. Si no serían palabras en, en vano, multitudes solo, ante actitudes mi modo funciona, En el Instituto Jabalcúz, no en Jaén, jóvenes cooperantes nos recuerdan estos objetivos. La primera mesa, ¿qué, qué cartel estáis haciendo? No, y Nosotros estamos haciendo el de erradicar la pobreza en el mundo. Sí. Estos sí. carteles, para, después, ¿para dónde van a...? Se van a colgar en clase y se van a dejar para que las siguientes alumnas del el, el ciclo de integración vean si se van cumpliendo lo, lo, lo, lo que son los objetivos... Y lo vamos a dejar hasta el 2015 para saber si se han cumplido finalmente, ¿no? ¿Y tú tienes esperanza en que se cumpla? Esperamos. esperamos. Se esperamos. Sí. Sería bueno que se cumpliera, la verdad. Bueno. Porque erradicar la pobreza en el mundo sería lo, más, lo mejor que pueda pasar en el mundo. Aquí tenemos un cartel que pone reducir la mortalidad infantil. ¿Qué opináis sobre este tema? Pues bueno, como sabemos en otros países, sobre todo del África, pues están explotando los... Eh, laboralmente. ¿no? Ah. La Trabajar en campos de aso aso y sin tener una educación por lo menos gratuita. ¿no? En muchos sitios se ha conseguido pero en otros no. Entonces eso puede, debería ser igual para todos, independientemente ves, no de, del país en el que viva. ¿no? Que, de... ¿A ti te gustaría ir a colaborar eh, a sí, otros países? Sí, pues ahora mismo... Ahora mismo... no me lo he planteado pero sí es una cosa que me gustaría. Por lo menos que le preste algo de atención, que por algún lado se tiene que pasar y que vaya tomando conciencia de lo que hay en nuestra realidad. ¿Te gustaría ser voluntaria? Sí, y el colectivo que trato es Menores Infractores, Inmigración y Pisos Tutelados de drogodependientes Dependientes. Entonces, el colectivo que más me gusta y la asignatura que más me gusta es Atención a la Unidad de Convivencia, que es la asignatura donde tratamos todos esos colectivos y donde entramos de lleno en ellos. ¿Qué actividades haces? Pues tele, por ahora te la asistencia y bueno eh, asistencia a domicilio complementaria. Pero voy a ver si me meto en piso tutelado para luego dependiendo. ¿Y te gustaría viajar a otros países también? Sí, a Latinoamérica me gustaría, vamos, bueno, me gustaría trabajar allí, okay. pero de, de establecerme ya allí allí. Empatía. Para pensar por si te ayuda. si ¿Apetece irme a África o a otro país para poder ayudar? Sí. Sí, porque vi un documental y dice la fuerza de esas personas de no recibir nada a cambio y aún así ir a ayudar a otra gente que no conoce de nada. La Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, además de realizar campañas de sensibilización como este documental, participa en proyectos de cooperación internacional. Proyectos como la creación del Centro de Educación para el Desarrollo Comunal del Distrito de la Esperanza en Trujillo, Perú. Son un claro ejemplo de cooperación internacional, en los que además de las agencias de desarrollo y las ONGs, intervienen de forma activa organizaciones locales de mujeres y jóvenes. Con ello se garantiza que estos proyectos repercuten directamente sobre el progreso de estas comunidades.